Si buenas fueron las técnicas de Soft y que tan buenos resultados nos dieron, no hay que dejar de lado otras técnicas de cultivo horizontal más fáciles y sencillas, pero que también ofrecen una buena producción final. Estas técnicas son precisamente debido a su sencillez, por lo que son las más utilizadas en canabicultura, pero ya no solo de interior, en exterior también son muy utilizadas para limitar la altura de las plantas y volver al cultivo mucho más discreto. Cuando se parte de esquejes, es mucho más fácil controlar el porte que alcanzan las plantas, entre otras cosas porque el esqueje ramifica más y tiene una menor verticalidad que las plantas procedentes de semillas. Es en este segundo caso cuando surgen los problemas, sobre todo descompensación en de altura y distancia al foco. Las plantas que proceden de semillas, debido a su verticalidad y unido a una genética dominante sativa en algunos ejemplares, puede producir que el cultivo sea inviable en lugares reducidos, como es el caso de los armarios desmontables. Hoy iniciamos la primera parte del seguimiento que vamos a hacer a las cinco técnicas especiales de crecimiento horizontal, que si bien se asemejan entre sí, todas presentan características propias y específicas. Así, las técnicas que vamos a abordar son el pinzamiento apical, la poda fin, el pizzicato, la LST o el supercropping. Para este seguimiento se ha optado por partir de semillas regulares, con lo que habrá que hacer una preselección de hembras y descartar aquellos machos que salgan. El seguimiento se va a realizar con una variedad híbrida que hemos obtenido como resultado de un cruce entre la mítica lavander y la variedad local valenciana Scunche que Miguel lleva desarrollando desde el 98. Así que tienen todos los ingredientes para que salga un cruce al que preservar genéticamente. Para su cultivo se va a utilizar contenedores de 7 litros, rellenos de sustrato Total Mix de Organic, ya que se trata de un sustrato completo que permitirá estar la fase de crecimiento sin realizar abonos de ningún tipo. Cada técnica a aplicar precisa de un estado concreto inicial en el que debe hallarse las plantas para que el resultado sea efectivo. Así que vamos paso a paso a iniciar el cultivo de estas 5 técnicas de crecimiento horizontal que tan fáciles resultan de llevar a la práctica. La técnica más ancestral utilizada en canadicultura horizontal es, sin lugar a dudas, el pinzamiento apical. Esta técnica consiste en eliminar el ojo tanto de tallos como de las ramas, consiguiendo así duplicar el número de ramas que se forman en la zona podada. Al podarse el ojo principal de la planta, se inhibía el crecimiento de las ramas laterales. Estas comenzarán a ganar tamaño y la planta irá adquiriendo aspecto de bola. Esta técnica de poda apical hay que practicarla a partir del tercer o cuarto piso de ramas laterales. Otra técnica de cultivo horizontal, la cual tiene su origen, en una mera casualidad, es la poda podafim, que procede del inglés fuck I miss it", lo que vendría a significar algo así como joder la cagué, con lo cual ya nos podemos hacer una idea del origen de este término y de esta técnica. La poda podafim fue la consecuencia de una mala práctica de una poda apical que alguien realizó y para sorpresa suya y del resto de canavicultores que la han practicado, del error surgió una técnica de cultivo horizontal muy productiva. En sí, la técnica consiste en podar entre un 75-90% de la yema apical entre el cuarto y el séptimo piso nodal. De esta forma, al dejar un poco de yema apical viva, lo que fomentará es el desencadenamiento de mecanismos de multiplicación celular, que lleva a la aparición ya no de dos ramas como era en el caso de la poda apical, sino de tres ramas principales hasta incluso siete. Otra técnica de cultivo horizontal muy parecida a las anteriores es la técnica del pinzamiento parcial o pichicato. En este caso no se trata de seccionar nada, lo que hay que hacer es aplastar con la llama de los dedos los brotes centrales de cada rama. Hay que comenzar a aplicar esta técnica a partir de que las plantas tengan bien formado su tercer piso nodal. Otra técnica muy sencilla y común es la LST, de Low Stress Training. Lo que se viene a hacer en esta técnica es favorecer el crecimiento horizontal en paralelo al suelo y hay quienes también prefieren hacer un crecimiento guiándolo en círculos. Con la ayuda de una cuerda y una piqueta vamos fijando el tallo a la maceta guiándolo en círculos. Así se consigue que el tallo quede paralelo al suelo y se fomenta el crecimiento de los brotes laterales. Como última técnica de crecimiento horizontal en cannabis, vamos a hablar del cropping o supercropping, que significaría algo así como super cosecha. Con este nombre ya podemos deducir que se trata de una técnica que aumente la productividad de los cultivos. Esta técnica debe comenzar a practicarse en un principio en el tallo central y posteriormente, cuando esta primera actuación ya haya hecho efecto, se comienza a practicar también en las ramas laterales. El momento de realizar la primera actuación hay que hacerlo cuando las plantas presenten más de cuatro pisos nodales. Se trata de forzar el doblado de tallo y ramas hasta que crujan pero sin llegar a romperlas. Al doblar tallo y ramas estas forman callo por la parte doblada y la planta queda abierta recibiendo más cantidad de luz en su interior. A medida que las plantas vayan creciendo continuaremos practicando estas técnicas para poder apreciar los efectos que le van produciendo. Y así damos por finalizado el programa de hoy de esta sección de cultivo a paso a paso. En próximos programas más, no dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.